Al desarrollar el agua salgada. Irúnico al desarrollar el ekimenac, e, topaketetan, urtero, en pues hainbat ekimen colectivo, Sortusirén, sortu está eta en Artean, e, Gurea, es e, iruña para ir a gentrificación en Contraco, taldea. Eta horrible hor en va de netarico yendea, netico yendea eta marchan, ya regará, eta eta ulasien. Gentrificación, netico fenómeno cora pilla chuada, va factores co yo cuban diri la co, eta la eh, gentrificación de maten da toki se asbatean. Berta Coyendea, eh, Arrazo y Esberdiñengati, que es un gran arduene. E, mengo a lo que hay super megaltuac, super megalgarestia, que también es Beste aldetik al ari da que eh, arida tantas, tantako co, eh, tenga becco, eh, desplazamiento cualitativo. O sea, gustio que se aguce en un norváit, al de cerretico es un gran arduene, que es un y que es Egoera hau e bultzatzen dute narrazoien artean irudira e, hiru dira nabarmenki azpimarratzeko. Gehiergizko e, ustiak eta osteleroa. Masifikazioa, zarata, zikinkeria eta oso importantea den beste gauza bat, e, Haremos público ahora en privatización terraces es eh? Bigarrena y San geiegizko denetariko Denetarico, Equitalien Metaketa, Matendu, du, al desarrollo de en donde na primverde la pues da turistificación, es eh? eta bere ver señale que es y La proporción de bares por habitante es muy alta, mucho más alta que en el resto de la ciudad. panorama angustial en Aurrean, pues Antola Tugara, el luce de Aramaguriartean estaba y Dachen, y Cheguiten. eta consenso eh, batera llegatus a dos tuguenuenuen, a de un vaí, está de cara lo que haré ninguno en campaña, es, en men auzo va a visida lelo lelo En e, realidad te haré un dato que ta institución en partes ya son ya se un chiquería y pues naico score a salte baditugu ya va ditugo, vaño vestel de ti que vaico a salte engara se usted dugo auzone va valía vida naico Va a y vuelta en Mateco. Eh? usted dugo auzoau e, gentrificación tix al aldela, de la bañori vai? ¿Y e, en deascoren implicación viarco de la? ¿Y en deascoren que mena es.